Excelente miércoles 6 de abril para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza, conmigo está el Bomber. Buen día a todos. Nos pueden seguir en Ciber TV, en Instagram, Facebook, YouTube. También nuestras redes, cotorreo.financiero. Y hoy 6 de abril es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Este... Pues empezando, no sé si... Este... Quisiera y tomar un poco la palabra, Diego, porque estuvo, estuvo interesante ayer el día en cuanto a los mercados. Sí. Eh, el Nasdaq bajó más del 2%, el Dow Jones no, no, no le pegaron tanto, este, menos del 1% y el, y el S&P eh, pues casi, casi el 1% y tal. ¿no? Este, ¿Qué está pasando? ¿Siguen los temas bélicos? que Eso es algo, sí. algo que ha estado ahí en, en boca de todos. De repente, que lo hemos platicado y es lo que está súper interesante... En, el, en este mundo de las finanzas, ¿hasta cuándo llega llega el, el, el hasta cuándo llega, como quien dice, el, el que toque en fondo, ese tipo de cosas, hasta cuándo eh, los miedos se disipan? que es lo que te hablaba de repente? Un día bueno y te habla gente, y ya ves, güey, ¿por qué no compramos? Y, y, y un día malo así te habla gente, ¿por qué estoy adentro? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la conclusión es, ve a largo plazo y, y, sí. y esa es la, la solución y lo hemos... Repetido y repetido y repetido y repetido. Sí. ¿Qué pasa ahorita el miedo a las nuevas sanciones que, les, que le quieren seguir, eh, ahora sí que propinando, este, los, tanto Europa, que, que, los más importantes que te pueden, eh, que te afectarían una sanción? Y obviamente, porque hablando una chin, de China o de otro país, no, no estarían en ese team de sancionar a un país como este, socialista o, o que tienen por ahí, que comparten cosas, pero lo importante que te sanciones es Estados Unidos y e, Europa también. Entonces, por un lado, hablaban de que Estados Unidos quería cortar cualquier tipo de negocio futuro con, con Rusia. O sea, que nadie, que ningún emprendedor o que ninguna persona puede ir a hacer negocios este, a, a, a Rusia. ¿no? Y otra cosa es que Europa también quería cortar... Dos cosas de, de tajo, ¿no? Una es la compra de carbón en, para, en Rusia y otra es seguir limitando o seguir sancionando personas claves o personas muy allegadas al, al presidente al presidente ruso, que en este caso hablan en específico de sus dos hijas. Entonces, por un lado están el miedo a esas nuevas sanciones, por otro lado está... Que de repente se, se batalló para Zelenki, el, el, el presidente ucraniano, uh -huh. habló para el, um, el Consejo de Seguridad de la ONU y, y literalmente dijo: si no sacan a Rusia en, en, en, de, de todos los tipos de cosas en que los tengan, no debería haber un Consejo de Seguridad, este ya que Rusia está, como quien dice, este. Cometiendo crímenes, crímenes de guerra. También, obviamente, eh, Biden, cada vez que puede, habla de, de estos crímenes de guerra. Y ha habido notas bastante impactantes donde, en teoría, cuando unos soldados rusos salieron de, de, de Ucrania, salieron matando civiles, ¿no? Y, y hay datos de, de, de que hubo ahí bastantes muertes civiles, ese sí. tipo de cosas. Entonces, pues todo esto eh, ha traído bastante volatilidad en los mercados y. Y, y no sabemos dónde paramos, y de hecho, eh, está bien cañón, porque hay un tema en Pakistán, no sé si viste, eso lo, lo menciono muy rápido, pero como que querían, y el, el, el Congreso, el Parlamento, porque es, es muy parecido a los, a los, a los ingleses, este, querían quitar al presidente o, o bajarle funciones, y él disolvió, el par, él disolvió el Parlamento, o sea, porque obviamente usó, que, que, que estaban ayudando a otros países y tal. Entonces, eso también hay, hay conflicto. Eh, no sé si viste también otro súper interesante, que Corea del Sur habló, que el, el, el ministro de Defensa habló, de hecho, por aquí lo, lo apunté, su walk dijo el viernes que su ejército tiene una variedad de misiles de, de, de, de calidad y de precisión y de un rango de disparo así súper milimétrico, este, y potentes, obviamente, que se podían joder cuando quisieran a Corea del Norte. O sea, estás hablando que le, que, que le, que le quitaste pelos al tigre, ¿no? O sea, que, que le empezaste sí, sí, sí. A, a fregar al León o, o, a, o a rascarle, este, no quiero decir la grosería, pero jugaste con eso, ¿no? Entonces, obviamente, a, a, la hermana de, de Kim Jong-un, que se llama Kim Jong-un, -Jong, sí. las pronunciaciones, sorry, pero por ahí... La hermana de este pelado dijo, en pocas palabras, que no están a favor de una guerra, pero que si se pone pendeja eh, Corea del Sur, le parten la madre con, con armas nucleares. O sea, bien sencillo. O sea, tú te pones loca, tú, tú invades o nos pero atacas. ¿Fue Corea del Sur el que dijo este comentario? Sí, Corea del Norte es el que está... Eh, o sea, las dos Coreas, eh, en teoría, el que el de, el de los Kim Jong-un, esas y madres, y madres y un, y, ajá este, es Corea del Norte, y el Corea del Sur fue el que dijo, de que aquí donde estamos parados, no sé en qué momento se le ocurrió al ministro de defensa este, hablar de, de, de este compadre o de este, de este país, pero dijo, desde aquí nos los podemos joder bien fácil. Y dijo la hermana de este vato, ah, perfecto, nada más que nosotros tenemos armas nucleares y donde se metan me los voy a oh, mis, y, país, y obviamente que anda, y obviamente sí. es, están preocupados este, Estados Unidos y, y otros países de, de, pues de que empiece Corea del Norte con tema de otra vez de pruebas nucleares y cosas así pues, arms race. Para, para que vean que, que, que Corea del Norte pues, no es cualquier cosa y no te debes de meter las patadas con Sansón el detalle es que todo esto pues, crea volatilidad, todo esto crea incertidumbre y mientras no vivamos en un mundo ahora sí que de, de pues de paz este, de, a, como hoy puede haber un día malo, este, mañana puede ser bueno por cualquier cosa pero sigue la volatilidad, de hecho algo súper importante también, no sé si viste Diego eh, que el tipo de cambio lle llegó a estar ahí el, el, la paridad peso dólar, llegamos a pagar este por eh, dólares 19.75 Hoy, más bien a, ayer, este y cuando empezó el despapalle de que abrió el mercado y tal, y el dólar llegó casi a los 20 pesos otra vez. Entonces, ese, esa fuerza del peso sí. eh, se, la, se la llevó entre las patas un día de, Ajá, de, de posibles sanciones económicas contra Rusia, cosa que ya sabemos que van a seguir y cosa que... que eh, siguen con, con el ataque, siguen con el bombardeo y ahora eh, están exhibiendo que, que, que están este, matando civiles y tal. Sí. Y ya para terminar con este tema que hoy vengo ahí sí. este, muy, muy bélico, eh, no sé si viste también que Anonymous publicó la lista de 120 mil, creo que era el número, soldados eh, rusos de los que están adentro de Ucrania, como para decir, mire, estos güeyes son, no mames, este, jodanlos como puedan, este, exhibanlos, right. eh, eh, entiendo por ahí lo que leí, si mal no recuerdo que hablaban de, eso, son criminales de guerra y hay que juzgarlos como tal, pero está cañón como quiera, seas sí. ruso, seas, seas chino, seas de Corea del Norte, pues que publiquen tu nombre. Este y, y haciendo propaganda de que no vales madre, sí. pues no está chido, ¿no? Pues sí, volatilidad, como en todo. De hecho, estaba escuchando un podcast ayer del, del Team Ferry Show. Uh -huh. No lo digo, no lo llevo media hora, porque duran tres horas cada podcast de esos. Y era con el güey de The Psychology of Money. Ajá. Digo, estoy haciendo, yendo en una tangente ahorita que mencionabas todo el tema de la volatilidad, güey. Si te pregunto ahorita, ¿quién es el, el, el mejor inversionista que ha, que ha tenido este, el mundo? ¿Qué me dirías? Ahorita Elon Musk porque lo que diga porque lo que diga ese güey es lo que sí, sí. este y, y el, el famosísimo cuando lees libros es el, el pues es este Warren Bar Buffett. Warren Buffett. Pero de, lo que mencionaba este güey que escribió el The Science of Money era que el, pues el mejor inversionista es otro bueno con el nombre que trae un rendimiento no al promedio del 60%, pero este güey lo traen con madre porque trae un 20%, güey. Es, es, es más es, es principalmente como como su filosofía de inversión, güey. A ver, me imagino que cuando puedes leer teoría, lo que enseñan en las escuelas, y siempre hablan de, de diversificar, de, sí. de patrimonial, de riesgo, ta, ta, ta, y eso es lo que ha sido él. Ha sido muy disciplinado y ha pasado crisis, ha pasado todo y son muchos años. Entonces, sí. eh, no sé, pero bueno, te interrumpí, perdón, Diego. Sí. Este, no, digo, se me hacía muy interesante ese podcast porque hablaban de, me estoy viendo en una tangente muy cabrón, pero ahorita me acordé, güey. Y se me hacía muy interesante cómo... La psicología del dinero, güey. De, de, una parte del libro hablaba de cómo... O sea, tú cuando ves a una persona en la, en la calle con un... Con un Lamborghini, güey, o con un carrazo... Que lo que piensas que es de que... De que, cor pues, madre, que, yo me vería... O sea, yo quiero... Me gustaría tener ese carro porque yo me voy a ver cabrón. Y la gente va a decir que me voy a ver cabrón. Pero así como piensas tú, güey, piensan todos, güey. Claro. Nadie dice, ese güey se ve cabrón. Es como cuando todos se mueven. Ajá, o sea... Entonces, ahí está toda la psicología de que, a ver, güey, queremos... Apare o sea, queremos aparentar para que nos vean los demás Pero todos están pensando lo mismo, al mismo tiempo güey. Entonces, ¿qué te está sirviendo cuando...? Yo no hay diferencia Sí Me fui en una super tangente, me mamé, güey Pero se me hizo muy interesante ese... Eh, lo güey, son tres horas Yo llevo media hora, güey, lo estoy escuchando en el carro Es el... The psychology of money Con... con o sea, en el podcast de Tim Ferris Y ahora sí, regresando al tema de la economía Estaba leyendo que el CEO de JP Morgan eh, Jamie Dimon Dimon, como lo digan sacó pues como todos los años el eh, The Letter to the Investors y tiene cinco puntos claves que mencionaba que creo que los hemos tocado aquí en el podcast que es el primero siendo que la guerra en... A huevo. A huevo. El, la guerra en Ucrania, en Ucrania va a reducir, o sea, va a Las utilidades. ¿o? La, glo, la economía global, mm -hmm. uno. Hablando por pues, la economía en general, este, está diciendo que sin buen liderazgo en, en Estados Unidos... El caos que estamos viviendo, güey, porque, güey, llevamos en caos. O sea, no, creo que no hemos, no hemos tenido así tres meses que estuve y pues estamos bien, no, no está pasando nada, güey. Es que si recapitulas desde, por ejemplo, Brexit. Ajá, güey. Y luego siguió el pinche tu primo Donald Trump. Donald Trump. Y luego, este, a ver, yo desde que me gradué, pero bueno, es, o sea, yo desde el 2004... Eh, fue muy bueno y luego ya vino 2008 y, y, sí. y no han parado ya este. ha habido mucho caos, dice pues que el caos va a prevalecer si no tenemos buen liderazgo este, traía que otro, que otro punto he mencionado decía, el mundo de, podrá, o sea, puede que esté enfrentando un momento sin precedentes este, con lo que está pasando y que la inflación va a requerir eh, eh, que, los, que las tasas se suban agresivamente eran la carta del CEO de, de, de JP Morgan a sus inversionistas. Es la, es la guerra más importante habiendo redes sociales y, y, sí. y tanta globalización, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este, y ahorita que mencionábamos hablando de, bueno, el mejor inversionista hoy en día, en, en, nuestra, en tu opinión, yo también estaría contigo. Pero, pero no necesariamente he estado leyendo tantas cosas, por ejemplo el güey se metió de que un 70%, pero así, que él solo... No, el bato el agarró el dinero, compró no sé qué porcentaje, casi el 10% de Twitter, simplemente por el hecho que lo haya comprado subió casi 30% ayer, más bien el, uh, uh, el lunes, y luego ayer estaba subiendo también otro cuarto, una cosa así, la, la, la vi. No este Va a ser parte del consejo, el güey se pelea con la SEC, la SEC... Yo creo, si ves las películas de todos los tranzas que las... A mí no me caen bien porque normalmente hay gente que quiere hacer eso por, por las pinches películas. este Pero si ves las películas de bolsa y cosas así, como que al, al hablar de las de, de, de, de, de la SEC o tal, lo ves como que, uy, ahí viene la SEC, respeto. Y este güey se mofa de la SEC, habla de la SEC diciendo... A ver, ¿por qué no me dejan hablar? ¿Por qué no puedo publicar sí. Twitter? Siendo que todo lo que hace, obviamente, claramente, es para manipular las cosas. Y le va a seguir, ¿eh? O sea, mientras le den chanza, le va a seguir. Este, De hecho, estaba pensando, debería haber un índice este güey, porque esa cosa debe subir. Porque todo lo, todo lo que se meta, lo va a hacer oro bien. ahorita. a este va a ahorita. Los, los datos de, de Twitter. Empezando con contexto hace dos semanas el güey publicó en Twitter a sus 80, 80 millones de seguidores. Sí, 80 mil los tiene. oye ¿Creen que Twitter está haciendo una, un buen trabajo para, para el tema de free speech que mencionabas uh -huh, ahorita? Uh -huh. Y el 70% de los respondientes dijo que no. este Y luego también ayer pues el, el SEC reveló que Tesla y SpaceX eh, CEO, Elon Musk, tiene una gran parte de, de Twitter siendo... Que son dueños, que Musk tiene el 9% de Twitter, uh -huh. el cuádruple de lo que tiene el cofundador Jack Dorsey. Este, ¿qué otro dato había leído? Que compró, que, que, que tenía un chorro de lana de todas las acciones que vendió y ya lo que subió, o sea, no, por donde la veas, sí. está bien perro este güey. Y pues la acción se fue de 30% arriba y me estás diciendo que wey, ayer se fue más todavía. Sí, la digo, este... fíjate que no ya no revisé el final del cierre. Pero sí iba, este, iba subiendo. Entonces, eh, está fla o sea, una un infracción eh, por ahí subió. Pero, este, el güey usa Twitter para subir patos, güey, y memes y... y no, pero también lo usa y, para, lo y, ha usado... una pregunta y todo, ah, cabrón, ¿qué se viene? Exacto, lo, lo ha usado para, para, para, para, de cierta manera, este, entre manipular pero y cosas así. Lo que está cañón es que, pues, el güey usa, usa Twitter como una plataforma donde la verdad es que, pues, está, la está utilizando de buena manera con su, con su lana. Pero ahora siendo el dueño mayorista, wey, de Twitter, pues la puede manipular, güey, a su manera, güey, lo que chingados quiera, güey. Ahora mm. él, para mí, él es el dueño de Twitter ahorita, güey. No, y, o sea... y, y como dijeron, ya va a ser parte, pues obviamente, porque es el mayoritario de parte del consejo. Sí. Él, este, ahora sí que lo va a mover, mover a como se le, a, a sus anchas, a como se le plazca. Sí. Entonces, este, está cañón este peladito. Sí, güey, ya como último tema, digo, dos, dos, dos, dos eh, notas interesantes que, que traigo aquí. Eh, la primera es de Will Smith que hablamos la semana pasada, o sea, sí, hace unos días, sobre la cachetada que se había aventado güey. Que digo, siento que esto ya es tema para un show de televisión, güey, ¿qué opina sí o no? Pero pues, güey, al parecer Sony y Netflix no les gustó lo que, por pues, la acción, güey, creo que tienen razón. Sí. Este, sac lo sacaron de. Dice, lo, sa lo sacaron de Fast and Loose y... Y otra que ya está dentro, como que ya no le están dando importancia a la película, ¿no? Algo así. Bad Boys for de Sony. Este... O sea, lo pusieron como que... Pues los, literalmente lo sacaron, ¿no? Sí. O sea, por lo que entiendo, güey. Y, e, pero pues, güey, no entiendo... lo que Ahora, por otro lado, viendo por el parte de dinero y económico. Siento que Will Smith sí si es inteligente, güey. Saca su pinche marca de la cachetada, güey. Y vende un putazo de dinero, güey. Pues yo <risa> creo... Mira, no... no creo Quiero pensar a cómo... A cómo se ve él como persona... Sí. que está bien tripeado, este, o sea, sí, al sí, principio tiene... como que era alguien así, que tú veías y decías, sí, pero, pero, de pero y luego baby. ya literal, llegó su esposa, dijo, lo cuerniaste, o sea, todo, ya empezaron como que las cosas, y, y ya lo ves como, pues como todos, no que trae sus, o sea, trae sus trips en la cabeza, pero como que se le potencializan, porque es chistoso ver, este, digo, <risa> como bien dices, a lo mejor ya se fue un programa de chismes, pero me da mucho la atención, eh, para mí, la, la señora este, lo volteó a ver como que, haz algo, pero los otros dicen que no y ese tipo sí. de cosas, ¿no? porque los dos estaban riendo y hay tomas donde los dos estaban riendo y de repente él también se estaba riendo, pero dijo, bueno, ya no quiero que se rían y, y, y a un sí. pancho. ¿no? Este, pareciera eh, bastante actuado. A lo que voy con esto es que no necesariamente, aunque creo que el 99% de las personas todo va en relación a eso, no necesariamente creo que le interese hacer eh, lucro de, una, de un algo que, que, sí. que la mayoría está ya juzgando que siento, como, no. como que lo hizo mal el, el, el güey este, ¿no? Sí. Y no Entonces, ha salido a decir nada. No, eh, que yo sepa, creo que ya lo estaban quitando como que de la academia. Eh, o, lo que sí queda claro sí. es que, y eso sí es un dato que estoy seguro que va a pasar, y es que hablaban que el próximo año los Oscars va a ser la madre más vista. O sea... Sí, que Que si ves la gráfica donde así... Antes de la cachetada se hablaba de los Oscars te estaba dando una tontería 20%. Después de la cachetada 98%. O sea, sí. cambió todo y ahora todo el mundo Oye, habló creo de que esos... Hasta sacaron la criptomoneda del... del no, del, mira, de, de me güey, están coin, cañones, bien, todo están cañones. <risas> todo, todo lo que bueno. se mueva. Oye, voy ya nomás, digo, para, para despedir, este le mando saludos a mi... A mi hijo más pequeño, Chuy, que cumple tres años hoy. Ajá, con más de cinco de abril. Seis Oye, de abril. Acabo, y un saludo a Mando Guerra, que acabamos de constituir, de firmar una, un negocito ahí, este, eh, y, de abril. Iba a decir, una, seis de abril, el, el, el Chuy cumple el seis de abril. Ah, ah cumple el seis, bueno, no, no sí. fue ayer. Sí, hoy, o sea, hoy cumple años Chuy, entonces, bueno, es el más pequeño de la casa, así que le mandó. Y como el internet ya sabes que digas tonterías o digas cosas buenas, queda... Perpetuo, pues bueno, que me sí. escuche. Oye, en el... por lo que 5 de abril, que me, eh, que que que me escuche. 6 de, abril. 6 de abril, que me escuche en el futuro, chullito. Ya está. Pues bueno, con eso cerramos el podcast de hoy, que tengan un excelente eh, día y nos estamos viendo el viernes. ¡Animos! ¡Bye!